marco de, del Mes de la Mujer, digamos, el Mes Internacional de la Mujer, el del Consejo de Liberante y de la Municipalidad de la Capital, se ha este, organizado, se ha programado un curso, taller, que tiene que ver con el desarrollo de competencias personales. Y como era el Mes de la Mujer, bueno, que ya estaba destinado a ellas para que puedan este, capacitarse, pues puedan desarrollar todas las, las competencias que ellas tienen y que bueno muchas veces por ahí este, no se le dan los ámbitos para que puedan desempeñarse o hacer este, otro tipo de actividad. Entonces nos crea fundamental desde el Consejo Deliberante llevar adelante este programa de capacitación. Esta fue una, una iniciativa, un pedido que me hicieron a través de la Red de Mujeres eh, para aportar algo al desarrollo de las competencias personales, no tan solo de la mujer, sino de la persona en sí. ¿Qué trabajamos? Los procesos de cambio, trabajamos mucho lo que es la comunicación, las relaciones interpersonales, trabajamos mucho y jugamos, en algunos casos, con lo que es la parte emocional, nuestra inteligencia emocional y cómo poder regular la intensidad de una emoción, la cual no podemos dominar a voluntad, pero sí trabajar en nuestros estados anémicos. Eh, nunca me había pasado a trabajar con 50 mujeres juntas y la verdad que aprendí mucho más de lo que ellas creen que me dejaron a mí, me dieron a mí, por el concepto que tienen en cómo plantearon los temas. La verdad, yo estoy aprendiendo en un proceso en el cual también confío y creo que estamos en un momento crucial en lo que es la paridad de género Estoy aprendiendo a adecuar mi lenguaje, estoy aprendiendo yo a, a desestructurar algunas cosas que ya vengo de hace mucho tiempo con aprendizaje. Y bueno, la verdad que para mí fue un desafío, un lindo desafío porque aprendí mucho también. La evaluación que realizamos es que las mujeres siempre queremos y hemos necesitado capacitación. ¿Por qué? Porque siempre buscamos la igualdad, la paridad, la lucha, nuestros derechos. Y entonces justamente por eso hemos buscado a la persona como es esta, este coaching, ¿no es cierto?, eh, de ontología, que es el licenciado Fernando Farías. ¿sí? Entonces hemos visto en él la persona para que nos pueda capacitar a estas mujeres, ¿sí? que en la mayoría son de diversas este, instituciones, centros vecinales, este, instituciones gubernamentales instituciones este, eh, de agrupaciones gauchas en general. ¿sí?